Buenas tardes, bienvenidos a Edu Abierta. Esta vez estamos en el curso construyendo un aula inclusiva, específicamente en el módulo 3, que se denomina Estrategias para el Aprendizaje y la Evaluación Inclusiva. En esta oportunidad contamos con la presencia de la profesora Pamela Blanco. Ella es de origen, su formación inicial es profesora de educación diferencial, convención en deficiencia mental de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Ella es Magíster en Educación, Mención, Currículum y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile y en este momento es candidata a Doctora en Ciencias de la Educación con Mención en Interculturalidad de la Universidad de Santiago de Chile. Ella tiene una vasta experiencia en distintos ámbitos educativos como docente de universidad, pero también ha, ha estado en docente de aulas eh, en escuelas especiales y evidentemente debido a su profesión en programas de integración y en cargos directivos y de coordinación académica principalmente. Eh, le damos la bienvenida entonces a la profesora Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, aquí, compartiendo Tiendo con ustedes. Muy bien. Esta clase, Hay que hacer la salvedad, es grabada porque Pamela tiene la fortuna de viajar eh, uh -huh. en estos momentos. De hecho, en estos momentos debe estar ya en, en Canadá, en Cuba, quizás donde. Eh, por lo tanto, esto es grabada. Sin embargo, ustedes pueden interactuar igual con nosotros mediante el Twitter, en hashtag eduabierta, pero también en el chat del enlace de YouTube, donde en estos momentos también nos están mirando. Así que damos inicio a la clase de hoy. Como lo había presentado inicialmente, eh, lo de hoy día trata básicamente sobre las estrategias para el aprendizaje de una aula inclusiva y sobre la evaluación eh, respecto a la inclusividad. Entonces, voy a partir por lo más inicial, que es justamente la pregunta, ¿por qué, por qué es importante esta temática de la clase de hoy? ¿Por qué es importante para el curso que estamos nosotros construyendo en este momento? Bueno, principalmente, el, frente a la necesidad de responder a la diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula, y frente a esta necesidad de responder también, eh, existe eh, una gran imperiosa necesidad de reflexionar sobre la práctica pedagógica, es decir, qué estamos entendiendo por enseñar, cómo enseñamos eh, y qué aprenden nuestros estudiantes. Muy bien. Nosotros en, en los módulos anteriores hemos visto primero un gran marco social, por llamarlo de algún uh -huh. modo, donde eh, vimos cómo aparecía el tema de la inclusión en el último tiempo ligado al tema de la educación. Después con, con Viviana abordamos el, el, el concepto de la inclusión, cómo también se asoció en algún momento con, con la integración y las políticas que... ...que han, se han solventado en el último tiempo, sobre todo en, en nuestro país, ¿no? Eh, así que, bueno, ¿qué estrategia, yendo al grano, digamos, sobre la práctica pedagógica... ...podemos ya empezar a desarrollar eh, con los contenidos que tú nos trajiste hoy día, Pamela? Bueno, yo quisiera primero plantear la posibilidad de poder eh, reflexionar... ...con una gran pregunta inicial, ya, y que vamos a ir respondiendo... ...en la medida que vayamos eh, visualizando las temáticas que vamos a trabajar en esta clase... Eh, básicamente eh, evidenciando qué elementos o estrategias de la práctica pedagógica favorecen el acceso y la participación de estudiantes en el aula, mm. pero con un apellido especial, en condiciones de equidad. ¿ya? Cuando yo hablo de condiciones de equidad me refiero a considerar que las estrategias no pueden ser homogenizantes, es decir, Debe haber una diversidad de posibilidades De brindar una diversificación De la enseñanza como nos plantean ¿ya? Eh, Y que claramente Van a haber estudiantes que en esta situación Van a requerir quizás de mayores recursos De mayor tiempo eh, De algunas estrategias específicas Entonces esa, ese apellido de condición de equidad A eso, a eso alude ¿ya? entonces ¿Qué estrategias me pueden servir para un grupo curso? Pero también ¿Qué estrategias me pueden servir Para algunos estudiantes en específico En ese grupo? Entonces responder a una Colectividad como grupo pero también responder a esta diversidad. Uh -huh, perfecto. Y, y, y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la institución escolar respecto al tema de la diversidad desde tu experiencia? porque uno más bien podría tender a pensar que el aula o la, la escuela. tiende más bien a homogeneizar. Claro. Y, y cuando la diversidad entra a la escuela, como aparece como un problema y, y sigue bajo la lógica homogeneizante, y ahí hay una tensión que está permanentemente en el aula sobre todo, y a la cual se tienen que enfrentar los docentes, que son muchos de ellos los que nos están mirando. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, esto esta situación de homogeneizar la enseñanza tiene varios eh, eh, causales. ya Yo creo que uno de los elementos más importantes cuando hablamos de homogeneizar, en el fondo es porque estamos eh, enseñando, de la misma manera todos, ¿ya? primero seleccionamos los contenidos, los mismos contenidos para todos, entonces desde esa homogenización de la enseñanza, eh, el currículum pasa a ser una barrera del aprendizaje, porque como es igual para todos, no considerando los intereses, las necesidades, eh, el contexto pedagógico, el contexto de territorio donde está esta escuela, ¿ya? porque no es lo mismo estar en una escuela de una comuna determinada mm. que estar en una escuela rural, por mm. ejemplo, pero el currículum es nacional. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de homogeneizar la enseñanza, hablamos de eso, que consideramos un currículo que es referente, pero lo, lo consideramos como igual para todos Nos no marcamos una diferencia desde ahí eh, Eso no solo se puede ver a nivel de nuestros estudiantes, también cuando hablamos de, de esta diversidad cultural presente hoy en día en el aula Con la, el, el producto de la migración, por ejemplo, es más latente aún, porque hay presencia de una cultura dominante ¿Ya? Eh, ¿Y qué pasa con esta diversidad cultural? ¿Ya? Claro. Eh, uno lo evidencia y lo recuerda un poco, quizás lo folcloriza en el tema de las fiestas patrias, por ejemplo, mm. cuando uno va a la escuela y ve a los niños de distintas nacionalidades bailando nuestros bailes nacionales, ¿ya? pero en definitiva no es solamente en ese momento, sino que es en, es en todos los saberes que se comparten dentro del aula eh, ocurre esto de tendemos a homogenizar la cultura, tendemos a homogenizar la, la, la, el, el currículo, y eso significa entonces que cuando, desde que seleccionamos qué enseñamos, enseñamos, pensamos que todos deben aprender lo mismo. Y luego el cómo enseñamos, ¿cierto? Todas nuestras metodologías didácticas, estrategias también van conducente a eso. ¿Cuál es el problema de la homogenización? ¿Cuándo se transforma en una barrera? Cuando hay eh, detrás de eso hay una percepción de cómo se enseña, ¿cierto? Ya, si, yo, si yo siento que enseñar es transmitir información, transmitir conocimiento, transmitir cultura, eh, también tengo un prototipo, un modelo de... Mm quién es el docente que transmite, cómo es ese docente, cómo lo debe hacer, pero también un modelo y un prototipo de estudiante. Entonces, eh, cuando el estudiante para mí es un estudiante que recepciona esta información, esta cultura, esto que yo enseño, ¿ya? en forma pasiva, eh, sin mayor participación, es cuando se produce la dificultad y esa tensión que tú hablabas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de diversidad, mi prototipo, o modelo de estudiante puede que choque con la realidad. Es decir, no todos los estudiantes del aula responden de la misma manera, no todos los estudiantes quizás calzan en ese modelo, ¿ya? Vamos a encontrar con alumnos que presentan dificultades, otros alumnos que requieren de mayor tiempo, otros alumnos que tienen otros intereses, otros alumnos que tienen estilos de aprendizaje distintos, ¿ya? Han tenido un, un bagaje, aprendizajes previos que claramente les le marcan una diferencia. O la diversidad cultural que puede ser más latente, ¿cierto? Entonces, el modelo que yo tengo de estudiante se quiebra en cierto modo y ten se tensiona. Entonces, cuando yo homogenizo, esa es la dificultad, la barrera que se presenta, ¿Ya? ¿Y hay, existen otro tipo de barreras también que sí. se podría mencionar respecto a este fenómeno? Bueno, habíamos hablado del currículo, ¿cierto? Claro. Habíamos hablado, en cierto modo, de esta mirada, de esta concepción de educación, de estos modelos de estudiantes, ¿ya? Y del profesor. Y del profesor, ¿cierto? Correcto. Ya, Pero también eh, ocurre en, en gran reiteradas ocasiones cuando eh, existen ciertas prácticas dentro de la escuela y dentro del aula que están naturalizadas, ¿ya? Y esas prácticas son muchas veces mecanismos de discriminación dentro del aula. Mm. Por ejemplo, eh, en nuestras políticas, cuando lo veamos después con la profesora Viviana, hay una dicotomía, porque hablamos de inclusión, pero también... También hay ciertos decretos y ciertas políticas particulares que hacen y obligan a la escuela a diagnosticar a los estudiantes, colocarles una etiqueta, es decir, este estudiante presenta un déficit atencional, este estudiante presenta una discapacidad. Esos alumnos hoy en día tienen derecho a acceder a la escuela regular, ¿ya? Pero deben ser diagnosticados primeramente, ¿ya? Entonces se produce esta dicotomía de decir, claro, hablemos de inclusión, pero si tú quieres estar en la escuela tienes que tener un diagnóstico si presentas alguna dificultad en el aprendizaje, entendiendo como una discapacidad transitoria o permanente, ¿ya? Pero también existen otras prácticas, por ejemplo, cuando los estudiantes no aprenden cuando los estudiantes no se adaptan a este modelo normalizado que uno tiene de lo que es, ¿qué pasa en el aula? Muchos profesores, cuando el estudiante no trabaja, cuando el estudiante no obedece, eh, es expulsado de la sala. Mm. Y son prácticas que son sumamente naturalizadas. Mm. Ya, eh, A veces, muchas veces, las políticas mismas de la escuela no producen grandes espacios de participación también. Ya, Por lo tanto, las familias y los estudiantes se ven sometidos netamente a, una, eh, un, a un tipo de estructura muy vertical muy autoritaria y que eso también hace que la escuela no sea y no se adapte a las nuevas necesidades hoy que, que están presentes. O uh -huh. sea, ya tenemos claro y, y, y de algún modo diagnosticado, por usar un término médico, eh, uh -huh. cuáles son las barreras que estarían instaladas y naturalizadas en principalmente escuelas más tradicionales uh -huh. y que impiden este este este modelo de inclusión, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo superar esas barreras, digamos? Bueno, yo... Tengo algunas propuestas, pero antes de pasar a las propuestas, a mí me gustaría, porque aquí en la pantalla tenemos una, una, una ah, diapo, claro. sí, ¿ya? Sí, sí, sí. el diapo que tenemos ahí, ¿cierto? Es un, un video muy cortito, dura alrededor de unos cuatro minutos y medio, que me gustaría que lo pudieran, eh, una vez que ya la vean la clase, pudieran optar a, a verlo, porque es una experiencia no porque yo considere que la inclusión tenga que ver con, en el caso de este, de este niño de este estudiante que tiene una discapacidad visual pero la, la gracia del, del video está en la respuesta que otorga el estudiante frente a un tipo de eh, participación en el aula, ¿ya? más que los apoyos que él brinda, yo quiero que, que ustedes cuando vean el video, los invito a mirar la respuesta del niño, porque dentro de las estrategias que yo voy a hablar tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con el Mostrar los aprendizajes. Y él es un ejemplo de cómo él puede, frente a su discapacidad, por ejemplo, hablar de los colores. Un Perfecto, niño que no ha visto, correcto. nunca en su vida habla de los colores. ¿ya? Entonces los quiero invitar a eso. Y que podamos ver ahora... Eh, entonces, entonces para aclarar, la, la invitación, ahí está la dirección. ¿Sí? Ustedes la están viendo en este momento en, en, en su pantalla. Ahí está la dirección, eh, el link, digamos, eh, de este pequeño corte o corte. Corto, no sé cómo llamarlo, documental, no sé, experiencia. Un corto, yo creo que <ríe> nos sirve de pretexto a su vez sí. para entrar de lleno a la materia del análisis de superación de barreras que impiden la inclusión. Uh -huh. ¿sí? Veamos ahora las estrategias que ya, ¿ya? Bueno, es, habíamos hablado ya, perdón, de las de las barreras. Pero sí, ahora... hablamos de las <ríe> barreras. La idea es eh... que no hayamos. Bueno, primero. Hagamos una, una reflexión con una cita acá. ¿ya? El índice que es una guía de inclusión, nos dice en cierto modo que la inclusión es una lucha constante. ¿ya? Eh, es una tarea constante para poder ¿cierto? eliminar barreras que se van produciendo en nuestra práctica si nos situamos en la escuela eh, podemos nombramos algunas de ellas, pueden haber muchas más, ya pero también es un aliento porque en definitiva no pensemos que porque tenemos una política de inclusión, nosotros vamos a tener en cierto modo eh, salvada la, la situación, ¿ya? Eh, o sea hay mucho camino por delante eh, las escuelas eh, eh, tienen que reencantarse y tienen que transformarse, ¿cierto? porque eh, en definitiva la escuela sigue respondiendo a un modelo como habíamos planteado cierto homogenizante, ¿cierto? una manera de entender de transmitir una cultura y de de imp imponer en cierto modo una cultura dominante, uh -huh. ¿ya? Hoy en día esta di la diversidad se hace más latente en lo cultural, ¿cierto? Uh -huh. eh, en un momento fue en los proyectos de integración, ¿cierto? Sí. Los alumnos con necesidad educativa especiales que ingresan al aula, ¿ya? Pero hoy en día esa diversidad no es solamente identificada con estos estudiantes también estamos entendiendo que esta diversidad cultural es fuerte hay... Tenemos de género también El tema sí, de género que, que hoy en que día, día hoy estamos está muy ¿ya? En el tapete. Entonces son cosas que estamos muy al, al leve todavía como escuela, uh -huh. ¿cierto? Entonces uno de los elementos importantes también que yo cuando les planteaba dentro de las barreras Esta situación de las políticas de la escuela Es también como la escuela se reinventa A ser una escuela más democrática más En construcción ¿ya? Una escuela ahí en donde los miembros de la comunidad Construyen una escuela ¿ya? Y eso eh, va a depender mucho eh, También de los, de los que lideran la escuela ¿cierto? Porque tiene que ver también eh, Con la manera de entender Cómo se hace escuela y cómo se enseña ¿ya? Bueno Trabajo colaborativo es uno de los aspectos importantes que nos pueden favorecer la inclusión. Ya, Cuando uno habla de trabajo colaborativo... Eh equidista bastante al concepto de lo que es trabajo en grupo. Porque el trabajo en grupo, en definitiva, si uno lo puede observar en la escuela y uno lo puede observar en su trabajo, es que cada uno de los miembros del grupo hace algo, ¿cierto? Una parte del trabajo. Un fragmento. Un fragmento, de ¿un fragmento la ¿cierto? Sí. De la totalidad. Y generalmente, cuando hay un producto final, alguien es el que redacta las ideas, le da un formato, y generalmente ese, ese que hace esa pega es el que más reclama, porque mm. dice, me tocó la, la tarea más difícil, mm. ¿cierto? Bueno, el trabajo colaborativo equidista de eso, porque en definitiva plantea que todos los miembros que componen el, este, equipo de trabajo ya eh, tienen las mismas oportunidades de proponer ideas y son responsables del producto final ya no es que uno sea y que yo hago mi parte y me desentiendo del resto entonces el trabajo colaborativo como parte de trabajo de construcción de escuelas es esencial ya Nuestras políticas educativas, cuando lo vea Viviana, va, va a tocarlo, ¿cierto? Hay un decreto, hoy en día hay un decreto 83, que ya vuelve vimos, a retomar. Ya lo, ah, pero, ya lo vimos. Sí, creo ya lo vimos. <risa> el decreto 83 que nos habla, ¿cierto?, de lo que es importante el trabajo colaborativo, ¿ya? Pero en las escuelas hay poco espacio para ese trabajo mm. colaborativo. ¿En qué momento hago el trabajo colaborativo? Con mi docente del nivel, por ejemplo, con los docentes del ciclo, con los especialistas, cuando hablamos de la codocencia, que el decreto 83 nos habla, entre el profesor de aula y el educador diferencial, ¿ya?, que entra al aula. En matemática, en lenguaje y debe hacer un trabajo de codocencia con el profesor. Pero esa codocencia se entiende como un trabajo colaborativo antes, cuando planifico, durante la clase, en la codocencia y después. ¿ya? Mm. Entonces, el trabajo co colaborativo puede ser una herramienta importantísima porque el trabajo colaborativo permite compartir experiencias. ¿ya? Es decir, ¿ya? Eh, hay un bagaje, hay un, una sabiduría construida en el, en el quehacer pedagógico y que yo lo puedo compartir en la medida cierto, que puedo tener la oportunidad de contarle a mi par como trabajo? ya. Y desde esa conversación ocurre esta reflexión. Acuérdense que cuando uno cuenta, uno relata, mm. ¿cierto? Uno reconstruye y resignifica, y el mm. que te escucha también, ¿cierto? Se mueven hay elementos mm. de recuerdo, se mueven percepciones, ¿ya? Entonces, este trabajo colaborativo eh, insta y eh, mucho a la reflexión, ¿ya? Y también eh, incrementa la colaboración. ¿Ya? Entonces son elementos esenciales en la escuela Cuando uno observa al profesor muy aislado, muy solo en el aula ¿ya? Pero para esto requiere una escuela que entienda la importancia del trabajo colaborativo ¿ya? Porque si la escuela tiene espacio el profesor para planificar, pero esos espacios no están en, en un común, ya o bien el profesor ocupa esos espacios porque tiene labores administrativas que hacer, claro. se pierde la oportunidad de hacer trabajo colaborativo. O cuando esos espacios se dedican a discusiones más administrativas o disciplinarias, claro. en vez También, de un trabajo sí. más, pedagógico, más pedagógico, que es algo que ocurre bastante en la escuela. Digamos. Entonces, a través del conocimiento compartido, la idea es poder buscar las estrategias más adecuadas que respondan a las necesidades de los estudiantes. Entonces, aquí no hay una receta, ¿Ya? Yo cuando estaba en la escuela siempre los mm. profesores me decían, ¿y, y, y qué hago? como ¿qué, ¿Cuál es la receta? Ya, ya me sentía como doctora ya, dando una receta y le decía, pero profesor, lo que yo hago con un estudiante no necesariamente le sirve a otro. Mm. ¿Ya? Entonces si yo tengo un estudiante, por ejemplo, con una discapacidad permanente, una discapacidad intelectual, Claro, yo te puedo dar ciertos tips, pero eso no significa que al otro estudiante, en el otro curso que pueda tener un diagnóstico similar, le sirvan las mismas estrategias. Claro. Entonces, ¿cómo yo construyo esta diversidad y esta diversificación de la enseñanza? Es a través de compartir experiencia y de tomar decisiones en conjunto. Perfecto. ¿Ya? Otra, tenemos acá, eh, el tema de la igualdad y la equidad, ¿ya? Siempre hemos tenido ciertas luchas de igualdad. ¿cierto? Así mm. si hacemos historia entre las mujeres y los hombres, hemos tenido una lucha feminista de las mujeres de la igualdad. Pero la igualdad no es el fin del, a lo que vamos con la inclusión, ¿ya? porque igualdad podríamos entenderla como, como una homogenización, quizás Correcto. una estrategia igual para todas. Sí. En realidad el término más adecuado sería equidad. ¿Ya? Es decir, condiciones de equidad en el aula. ¿ya? Entonces, cuando yo tengo condiciones de equidad, voy a entender que quizás un estudiante, como se ve ahí en el diseño, ¿cierto? va a necesitar más de... Al principio pensé un cajoncito para cada uno, ¿cierto? ¿Ya? Pero quizás hay estudiantes que van a necesitar dos cajoncitos para mirar mm. más allá, ¿cierto? O quizás otros tres. Quizás uno no va a necesitar cajoncitos. Mm. Entonces, la equidad más que nada busca responder, ¿cierto?, a las características y a las necesidades específicas del estudiante, a cual, de cualquier estudiante. En ¿Ya? ese sentido, todos tendríamos características específicas. Específicas, y Correcto. el que lo vamos a ver en esta otra parte que tiene que ver con ya las estrategias de aprendizaje en el, en, en, en el tema básicamente acá eh, no está. Parece que me estoy desorganizando con mi ppt. profesor. No, no importa, no importa. <risa> <risa> pero estábamos ah, no, pues... aquí, aquí, perdón, aquí estamos, ¿cierto? Mira, sí. eh, habíamos dicho modalidades eh, cómo podíamos plantear. Primero hablábamos del trabajo colaborativo, sí. ya, pero también tenemos las modalidades de trabajo, ya. Eh, generalmente el de, el agua, en el aula, cuando uno entra al aula, uno ve tradicionalmente ciertas maneras de enseñar, ¿cierto? Y lo habíamos planteado al comienzo, que podían ser una barrera, ¿ya? Estas maneras de enseñar, eh, los textos escolares, el cuaderno, las actividades, las guías. Yo recuerdo de muchos colegios que veía cerros de guía y eso lo iban a utilizar en dos o tres días, ¿ya? Mm. Yo no digo que las guías sean malas, pero es hacer, hacer, es, es mantener a los estudiantes en hacer. Pero preguntémonos para ¿Qué? Ya, entonces las modalidades de trabajo que propician mayor inclusión en el aula son por ejemplo las resoluciones, estrategias de resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, ¿ya? Eh, el construir grupos de trabajo heterogéneos, ¿ya? Porque si yo construyo grupos parejos, por ejemplo, con similares competencias como normalmente lo hacemos los docentes, uh -huh. ¿dónde está el crecimiento? Uh -huh. ¿Ya? Entonces, la idea de aprender desde la diversidad es justamente eso. Entonces, poder invitar a los estudiantes, que como yo conozco al otro, en la medida que también brindo la posibilidad de trabajar con él. ¿ya? Y aprender de esas eh, posibilidades que él tiene distintas, de abordar la información, de analizarla. Eso es lo que se llaman los estilos de aprendizaje, que también está acá como una de las estrategias importantes. Cuando hablamos de estilos, nos referimos, por ejemplo, a Cole, que nos dice que hay cuatro estilos trascendentales. Hay otros autores que hablan de dos estilos. ¿Ya? Pero yo me quedo con los cuatro de col que son más fáciles de como docente, de trabajar. que está el estilo activo, el estilo proactivo, el, esti el estilo reflexivo y el estilo eh, teórico. Entonces, hay estudiantes que tienen un estilo, o, un, o nosotros tenemos un estilo bien particular, que lo podemos definir a través de un test, que tú lo puedes bajar de internet. ya De hecho, en el módulo hay a hay, su disposición hay información. un test en la cual uno podría identificar los estilos de aprendizaje de sus propios estudiantes, o el, el de uno mismo, ¿por qué no...? Claro, y se, es interesante porque cuando los niños lo hacen, dicen, uy, oh, yo nunca me había dado cuenta que esto hacía. ya yeah. y, Entonces, conocer ese estilo también me puede pasar que me doy cuenta que tengo más de un estilo, que tengo características de uno y de otro. Pero, ¿cuál es la gracia del estilo? Es que el Eso, docente lo pueda conocer, conocer. ¿Para qué sirve que con, para un docente conocer los estilos de aprendizaje de su estudiante? Porque la idea es proponer actividades que le permita al estudiante viajar en estos estilos. ¿Ya? Es decir, actividades que te permitan en algún momento ser reflexivo Actividades que te permitan llegar a una teoría Actividades que te permitan llevar a la práctica Por ejemplo, el estudiante que es pragmático Él es típico estudiante que se aburre con mucha teoría mm. Y que no escucha, y que está ansioso En lo que él quiere es llevar a la práctica mm. ¿Ya? Entonces necesita hacer actividades prácticas Entonces si nosotros hacemos un ejemplo Actividades donde eh, presentamos la materia, expusimos materia Después los estudiantes copiaron en su cuaderno Después el estudiante hizo una guía ¿Dónde está la práctica ahí? Claro. ¿Ya? Entonces, ese estudiante para él es terrible. Terrible porque imagínate, está todo el rato sentado, sin llevar a la práctica, sin practicar, sin ver para qué le puede servir. Entonces, las actividades deberían pensar en este tránsito. ¿ya? Pero también cuando yo produzco. Eh, o favorezco las agrupaciones heterogéneas Ahí voy a tener también los estilos porque mm. Quizás voy a tener alumnos reflexivos Quizás voy a tener alumnos activos Entonces, también ellos a través de esa diversidad De maneras de oh, eh, pensar, de, de resolver problemas De, de, de idear ideas eh, Puedan aprender también otros de, de maneras distintas Entonces, ahí hay una propuesta pedagógica Porque en el fondo lo que proponemos es que No todos los problemas se solucionan de la misma manera mm -hmm. ¿Ya? Entonces, yo puedo aprender del otro algo que quizás a mí no se me ocurrió, ya. pero también las actividades propiciarlas para que pueda viajar por los estilos. Hay estudiantes ya, eso, que les va a costar. Eso, eso, sí. eso era una de las preguntas que, que me surgen, porque si yo tengo un estudiante en que su estilo de aprendizaje es más bien práctico, por poner un ejemplo, uh -huh. eso no significa que siempre ocupe herramientas pedagógicas que refuercen ese, esa actividad, porque sería estarlo limitando en, en, en las otras potencialidades que él, de algún modo, también tiene. Claro. ¿Sí? claro o sea, porque Por, en por definitiva... eso entiendo eso lo del viaje por los estilos. Por lo claro, porque en definitiva un estilo siempre tiene cosas positivas, pero también tiene falencias. Uh -huh. Por ejemplo... Pensemos en una persona que sea reflexiva. La persona que es reflexiva siempre va a estar reflexionando. Lo que el, Yo siempre tengo estudiantes que me pasan en el aula, que están así con una cara así, y yo les digo, sí, ¿qué pasa? Es que estoy pensando, Ya están pensando, y nos hacen la pregunta porque está ahí. Pero ¿qué le pasa al reflexivo? Le, to le cuesta tomar decisiones. Mm -hmm. yeah. Cae en un exceso de reflexibilidad, entonces el estudiante, a veces sucede, muchos estudiantes que uno considera que siempre está analizando, reflexionando, <coughs> pero no termina la actividad, y uno yeah. dice, ¿por qué no la terminó? Porque fue tanto el proceso reflexivo que no tomó una decisión cuando la debía tomar. Entonces ahí necesita un pragmático al lado. Ya, yeah, perfecto. Yeah? Sí. Bueno, otra. Eh, yeah, ¿Y, y eso, eso no implica caer en el vicio de la estigmatización? al decir ah este es práctico bueno este siempre, podemos este... Caer, este... siempre podemos caer siempre podemos caer pero también tienes que verlo tú sería mm. bueno que también tú te midieras tu estilo de... porque mm. también uno tiene uno puede tener un estilo mixto también ya o uno es más determinado eh, básicamente, pero claro, siempre las personas tendemos a utilizar esa clasificación, ¿ya? Eh, pero básicamente la idea central es poder tener una información básica que a ti te sirva, eh, producir un, un quiebre en el estudiante, ¿cierto? Y, y una motivación especial, ¿no? uh -huh. al sentirse identificado con lo que tú estás presentando, uh -huh. ¿ya? Bueno, me falta la última, ¿ya? Porque habíamos uh -huh. hablado de las modalidades, ¿ya? Hay las dos últimas que tienen, perdón, me, me faltó la de construir aprendizaje a partir de la de los objetos, entonces también lo que es significativo para los alumnos es importante entonces muchas veces nosotros planificamos pero pensamos en nosotros, lo que para nosotros es interesante, elegimos claro, una que... lectura, un recurso, o Se tiene que ver con la pertinencia también, con la pertinencia mm. cultural contextual, territorial del estudiante y sus intereses ¿no? entonces tratemos de incorporar en esa propuesta, levantar aprendizajes previos los estudiantes, levantar intereses, levantar conocimientos para también incorporarlos en nuestra planificación porque a veces los levantamos pero pero no los incorporamos y mm. seguimos pensando que nosotros somos los mejores, eh, tenemos el mayor criterio posible para tomar las decisiones de qué hacer en el aula, mm. pero eh, la idea central es también responder a esas, eh, porque en el fondo ahí es donde el alumno se va a sentir más comprometido, le va a llegar significativamente eso que tú le estás planteando. Mm. Y lo último que tiene que ver con la evaluación, ¿ya? que al yeah. igual como las modalidades de trabajo, la idea es quibrar. Eh, la evaluación porque en definitiva la evaluación normalmente a mí lo que me trae es una calificación o sea el docente necesita evaluar porque necesita calificar necesita ¿cierto? Tener una nota una nota tener porque una nota. a fin de año tiene que y, tiene y, que pasar y, y o no auto de me presiona te presiona todo sí. el sistema cierto sí. ya pero en realidad la evaluación hay que mirarla desde la mirada de proceso es decir la evaluación es una retroalimentación para el docente de lo que está aprendiendo el estudiante pero también para el niño ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de evaluación, tenemos que buscar mecanismos de evaluar alternativos. ¿Cuáles pueden ser eso? Portafolios, proyectos, ensayos, una, una, una diversidad de maneras que el alumno tenga para presentarme lo que ha aprendido. ¿ya? Si nosotros volvemos al tema de la calificación, nosotros generalmente construimos instrumentos como una prueba, una prueba alternativa, ¿cierto? En donde el alumno tiene que responder de manera rápida en una hora y media lo que ha aprendido y eso se califica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el proceso? Mm. ¿Ya? El proceso, se, se porque puede que el alumno eh, Pensemos que en la prueba estará bien redactada Las alternativas realmente Porque a veces me ha pasado que yo he tenido prueba Y de repente yo no sé cuál es la respuesta Está como tapilla, así como que claro. quiere, queremos pillar al estudiante claro. Si sabe o no sabe claro. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva Podríamos transformar la evaluación realmente en una retroalimentación Que retroalimenta al estudiante Por ejemplo, a través de una rúbrica la rúbrica tiene ese sentido como instrumento. Ajá. Poder ver dónde estoy yo y qué me falta para lograr lo que se espera. ¿ya? Las escalas de apreciación también sirven. ¿ya? Yo no digo que no hagamos pruebas, mm. pero cuando solo sometemos la evaluación a la calificación y hacemos pruebas ¿ya? De, del, del estilo de contenido, sumativa, sumativas, eh, formativas, ¿ya? Eh, claramente ahí perdemos la esencia de lo que es la retroalimentación. Porque un alumno se saca un cuatro, que te dice ah, que no aprendió. Mm pero ¿y quién no aprendió? ¿y qué aprendió? No necesariamente la, te lo está diciendo la ah. evaluación. ¿ya? Entonces, una invitación es eso, ¿ya? a producir que la evaluación sea una, una instancia de retroalimentación que nos permita que el alumno tenga distintas maneras, divers, distintas maneras de mostrar lo aprendido. Entonces, puede ser una exposición, puede ser un portafolio, puede ser un proyecto, puede ser una maqueta, ¿ya? no necesariamente una prueba. Mm. ¿ya? Y aquí yo... A lo mejor voy a hacer una pregunta que oh. <risas> que muchos se podrán estar haciendo en este momento que están mirando eh, esta videoclase. Que es un poco el... Eh, veamos cómo es el sistema real, digamos. no Entonces, claro, a nosotros nos dicen ya tengamos una escuela colaborativa, un proceso colaborativo, pero finalmente el sistema de cierto modo no permite eso. Los profesores no tienen horas para reunirse y cuando se reúnen, como decía antes, es para ver los temas disciplinarios, uh -huh. los atrasos, eh, la anotación en el libro, o, o, o, o etc. ¿no? Eh, después responder a la diferencia cuando a veces la diferencia queda invisibilizada bajo esta estrategia homogenizante. ¿cierto? Uh -huh. eh, hablamos de equidad cuando justamente lo que, se, lo, lo que uno tiende, además por la escasez de tiempo y porque además resulta hacer modelos más tradicionales de, de, de tipo pedagógico. ¿no? Eh, y, y, y otro tips o otra estrategia importante para la educación en el tema de la evaluación, pero finalmente tenemos un CIMSE que también presiona al sistema educativo y al docente para que vaya en contra de lo que se está planteando acá. Entonces, ¿qué, qué hacemos frente a un sistema que parece que va para otro lado? Va para un lado que la inclusión es más bien algo escrito o, o que se nos exige a partir de un decreto ley o, o, o algo de esa naturaleza, porque está juridizado. Pero, ¿qué hacemos frente a una situación de esa naturaleza? Cuando tenemos el, el director jodido, o la jefa UTP que quiere cumplir con lo administrativo. No sé cómo ves tú ese fenómeno. O sea, yo creo que mirándolo desde esa... O, o incluso más, eh, <coughs> tenemos... Un profe voluntarista que sí, sí, voy a tratar de hacer esto, pero finalmente choca con un montón de trabas que son propias de la escuela. Bueno, yo quería volver un poco a la, a la cita que estaba en uh -huh. el PPT, ¿ya? porque en definitiva eso siempre nos va a pasar. Uh -huh. ¿Ya? pero yo creo que la esencia y parte de, de la idea de este curso el objetivo de este curso es que produzcamos una reflexión porque en definitiva eh, nosotros lo más probable es que no tengamos el poder si tenemos por ejemplo un director complicado, un director eh, autoritario uh -huh. ya o ejemplificado con lo que tú estás planteando un poco ya claramente eh, una propuesta de un cambio de escuela, lo más probable es que no se pueda dar, uh -huh. pero sí el cambio desde el aula porque en el fondo el terreno propio del docente es el aula uh -huh. Ya entonces la invitación es justamente Reflexionar de parte de, eh, de lo que hago, ¿cierto? Revisar nuestras concepciones, revisar nuestras maneras de entender este, este modelo de estudiante que hablábamos en principio, estos prototipos, ¿ya? Eh, y en ese sentido, ¿ya? Eh, ver e identificar en mi, en mi práctica pedagógica cuáles son las barreras que yo estoy haciendo en el aula, ¿cierto? Mm. Porque en definitiva, yo me podría sumar al carro de la escuela, ¿cierto? Mm. Eh, aumentar incluso eh, ciertas prácticas más discriminatorias dentro mm. del aula, ¿ya? pero eh, estamos pensando en que queremos un cambio, entonces lo, lo, lo, el cambio tiene que partir desde lo que yo hago en el aula, Ya, entonces cómo yo eh, favorezco el acceso de todos los estudiantes, ese acceso es bien importante ¿eh? porque tiene que ver desde que yo inicio la clase, cómo yo me conecto con los estudiantes, sí. cómo yo hago que, lo, que el material que traje, el PPT que traje, el recurso que traje, todo, para todos puedan acceder a él. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, que siempre se lo doy a los estudiantes eh, de pregrado. Eh, imaginémonos que estamos en un curso y llegaron dos niños haitianos y no saben español y yo tengo un PPT y tengo muchas cosas ahí. ¿Cómo ellos van a acceder? El idioma podría transformarse o la comunicación, más que nada, en una barrera si yo no logro, ¿cierto?, hacer, eh, en cierto modo, comunicarles a ellos de una manera efectiva lo que espero que hagan en esa actividad o lo que se van a observar en el video. Van a ver imágenes, van a escuchar, pero no van a eh, percibir, quizás entender lo que está planteado. Mm. El video. Entonces, ¿cómo hago que eso no sea una barrera? Por ejemplo, colocando subtítulos en el idioma del niño. Mm, perfecto. ¿Ya? Mm. Si no sabe leer, audio. Quizás personalizado para que él tenga la posibilidad de ir escuchando. ¿Ya? Entonces, el acceso es sumamente importante, lo podemos pensar en un, un niño con esas características, pero también mm. lo podemos pensar en un niño eh, que esté desmotivado, un niño mm. que le resulte difícil, eh, que tenga como experiencias negativas con ciertas asignaturas mm. y le resulta difícil. Luego está la participación. ¿Ya? Que la idea es que el alumno además de acceder a la información que yo estoy entregando pueda participar. Entonces ahí está lo que hablábamos de antes, la, ser equitativo en la entrega ¿cierto? de los recursos y de las estrategia. ¿ya? En el sentido de responder realmente a cuál es la necesidad más particular de algunos estudiantes. Eh, y que eso se vaya transformando en un proceso, una práctica, ¿eh? un, un hábito ya. ¿Ya? empezamos de a poco, porque claramente no vamos a cambiar de la noche a la mañana, mm. pero sí podemos ir propiciando algunos cambios. Lo primero sería, que es parte de lo que yo les quería dejar hoy, eh, ay, me, me pasé, que era parte de lo que yo les quería dejar, oh, ¿ah? yeah. que es un poco invitarlos a reflexionar. Entonces, les dejarles la siguiente pregunta, que identifique cada uno de ellos en su práctica pedagógica mm. qué barreras y qué facilitadores están produciéndose en el aula, pero no mirándolas desde el estudiante, sino que mirándolas desde la, desde la práctica pedagógica. ¿ya? Porque es más fácil decir el estudiante tiene el problema. Claro. El estudiante no aprende, claro. el estudiante es flojo. Claro. Esto está la familia, no hay familia que lo apoye. ¿ya? Pero miremos desde la práctica. ¿Qué hago yo en el aula que facilita la participación y el acceso y qué hago que no facilita que se transforme en una barrera? O sea, la invitación también es, es un poco también como nos hemos planteado en el curso, digamos. Uno, entender la inclusión de una manera amplia, profunda y compleja. Eh, y, y lo segundo tiene que ver justamente con una invitación al a análisis y a la reflexión. Reflexionamos de nuestro propio quehacer, cómo, cómo enseñamos, digamos, como qué enseñamos, una cuestión más curricular, eh, cómo aprenden nuestros estudiantes, eh, uh -huh. qué aprenden, eh, y evidentemente lo que tú mencionaste, eh, las facilitadoras y las barreras, que un poco también la vislumbramos en esta clase, están presentes en nuestro quehacer y nuestra práctica pedagógica, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Bueno, no sé si quieres algunas palabras al final. Eh. <risas> bueno, ven a reiterar que ojalá puedan ver el video, porque es un video sí, sí, sí, sí, sí, sí. muy bonito, ¿ya? Y concéntrense más que en las op opciones de estrategias de la profesora, del apoyo que tiene en el aula, observen cómo las oportunidades que le brinda la profesora, porque es un niño con discapacidad visual, pero no hay ninguna ningún momento la profesora dice ah, usted no lo puede hacer, haga algo distinto. Bueno, ¿verdad? la invitación entonces está, no sea spoiler, profesora, <risa> la invitación está para que puedan... Eh, ver el, el video que está en el link, ustedes lo pudieron ver también está en, en el módulo y bueno, damos los agradecimientos a la presencia de la profesora Vanel, Pamela que en estos momentos debe estar en el Caribe disfrutando bajo el sol indico que esta es una clase grabada sin embargo, pueden eh, comentar y, y, y a su vez eh, debatir sobre lo, lo que hemos hoy día visto principalmente por Twitter, en el hashtag eduabierta y en el chat de enlace en YouTube, porque finalmente esta es una experiencia donde podemos discutir mucho y compartir experiencias y creo que el llamado también es a eso ¿no? entonces despedimos a la profesora Pamela muchas gracias por su muchas presencia hoy estamos en el curso construyendo una aula inclusiva y los dejamos invitados para que puedan presenciar eh, la videoclase del último módulo de, esta, de este curso y que tengan un buen fin de semana Está so.